Hola a todos, soy Vanessa Córdoba y bueno, mi experiencia en el fútbol entre todos eh, sus problemas ha sido una experiencia maravillosa. De verdad que me siento muy afortunada de, de poder ser parte de esa generación que está generando ese cambio eh, dentro del fútbol mismo y dentro de la misma sociedad. Eh, creo que, a pesar de que puede ser muy frustrante porque sí, no puedo mentir en ese sentido, no todo ha sido color pie de rosas, obviamente, pero sí, sí me ha permitido, además de, de, de conocer nuestra sociedad me ha permitido conocerme personalmente y creo que eso tampoco tiene precio. Eh, como les decía, sí ha sido muy frustrante, pero creo que aferrarme a la empatía ha sido una gran eh, herramienta. Cuando tú entiendes el porqué de las cosas, pues es mucho más fácil tomar decisiones. Hay que entender por qué los dirigentes piensan como, como piensan, porque eh, a, a la sociedad le cuesta, le incomoda muchas veces ver a las mujeres en un estadio, a las mujeres jugando fútbol. Eh, y, y cuando logras como que salirte de, de, de, de, ese, de, ese, de ese, esa burbuja y ver las cosas desde afuera, pues te permite entender un poco más el, el, el, el por qué y qué hacer al respecto, teniendo en cuenta de nuevo que esto no va a cambiar de la noche a la mañana estamos hablando de un cambio social y eso toma mucho tiempo y muchísima paciencia. Sé que la hemos tenido, pero va a requerir muchísima más, porque el camino es bien largo, eso sí lo tengo súper claro. Pero como les decía, qué bonito poder ser parte de esa generación que comienza a, a, a finalmente dar ese último empujón para que, para que cambien las cosas. Eh, la empatía, de nuevo, creo que es la mejor forma de... de como enfrentar todo esto, empezando la empatía con nosotros mismos, el, el por qué nos sentimos así y también poder intentar entender el por qué funcionan las cosas de, de cierta manera. Eh, bueno, por último, simplemente les quiero agradecer, como les digo, el camino es largo y va a requerir de todos y de espacios así, de personas como ustedes que, que son dolientes del fútbol femenino y ya sea porque lo practican o porque tienen a alguien que lo hace o porque simplemente les, les gusta el deporte y, y el tema, le ponen su granito de arena que créanme que al final se, se va a notar y, y va a ayudar un montón. Eh, y bueno, espero, espero poderlos ver en los estadios próximamente y, y en alguna próxima eh, ocasión. Un abrazo de para todos y bueno, ya seguir trabajando por este lindo deporte.